Zero. Bienvenidos a todos y a todas a, a nuestro gran evento de, de Green Challenge. Welcome to everybody to our Turkish eh, team to this evento a uh, very important event that is called Climate Change in Extremadura. En esta sesión vamos a aprender la, las consecuencias que el cambio climático tiene en nuestra región eh, en nuestra región en, en Extremadura. Para nosotros eh, es un gran placer eh, contar con, con dos ponentes de, de la categoría de, de Marina y, y José María. Para nosotros, es un gran placer contar con la presencia de Marina y José María. Uh, Están aquí, uh, from, from Extremadura, y van a hablar sobre este tema in en nuestro proyecto. Ahora voy a hacer la, una breve presentación de... De ellos para que los conozcáis un poquito más. Now I'm going to talk about a little about Marina and Jose Maria in order to know a little more about them. Marina, eh, she studied a bachelor degree in biology and a master degree in research at the University of Extremadura, with a year's stay at the University of Parma in Italy. She carried out research on weeds and plant breeding with the Leonardo da Vinci grant in Portugal and Badajoz. She had a PhD in plant biotechnology and for the last uh, few years she has been working at the center of allergy and environment of the Technical University of Munich and the Automatic Polling Network of Baviera. Jose Maria Maya Manzano. Uh, he studied a bachelor's degree in environmental sciences and master's degree in research at the University of Extremadura, where he also obtained a PhD in plant biology, ecology and earth sciences and was uh, an active member of the aerobiology group. He completed a master's degree in current techniques in applied statistics. He founded the Irish Aerobiology Network At the Dublin University of Technology and collaborates with several universities and research centers in Europe and Latin America, with states also in the UK. For the last few years, he has been working at the Center of Allergy and Environment at the Technical University of Munich at the Bavarian Automatic Poland Network. Now Almudena is going to make the same presentation in Spanish. Eh, Almudena, eh, no te escuchamos. Vale. Bueno, buenos días, soy Almudena, soy la coordinadora del proyecto de Twinning aquí en el Colegio San Isidro y junto conmigo pues están los verdaderos protagonistas de, del proyecto, que son nuestros alumnos. Por un lado tenemos a la, a la clase de quinto, podéis saludar para que se os vean. Y junto con ellos pues están los, las profesoras que, que participan con, con nosotros en este proyecto. Está Elisa... Si aparece por ahí, que es la tutora del curso y aparte también es la directora del centro. Y también está Isabel, que es la profe de inglés. Y ahora aquí junto conmigo están los cursos de sexto A y sexto B. Ahora sí podéis decir hola. Y junto conmigo pues están Teresa, que es profesora aquí también en el centro. Y nuestro profe de educación física, José Juan, que también es el jefe de estudio. Bueno, eh, ahora voy a presentar yo en castellano a nuestros dos expertos, nuestros dos ponentes, que son, por un lado, Marina y José María. Antes de nada, pues agradeceros vuestra, vuestra participación y vuestra colaboración. Eh, hago una breve reseña de, de ellos. Por un lado, José María, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra, con varios másteres relacionados con el medio ambiente, fundador de la Red de Aerobiología de Irlanda y actualmente trabaja en el Centro de Alergias y Medio Ambiente de la Universidad de Múnich. Y por otro lado tenemos a Marina, que es licenciada en Biología y Máster en Investigación, tiene un doctorado en Biotecnología Vegetal y actualmente trabaja en el Centro de Alergias y Medio Ambiente de la Universidad de Múnich. Perdonadme porque sé que me quedan por ahí muchos títulos, pero es por acortar y dejaros más tiempo a vosotros. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo muy grande al CEI Ciudad de Veridad, a todos sus alumnos y, y doy paso otra vez a Juan Antonio. Gracias Lorena por la, por la presentación, pues nada, como bien ha dicho, para, para no perder más tiempo, le damos caso a, a nuestros eh, maravillosos ponentes y ese lema que juntos, en este caso los dos coles y más coles que se están uniendo, he visto que Lucía Sorrentino, I think is from Italy, thank you very much for being here with us. He's Good playing. morning. Good morning, thank you very much for... Pervin, here. Okay, that's right. eh, Creo, Marina, que ya puedes podéis poner la presentación. Thank you very much. Podéis ver la presentación. Se ve perfecta. Muchísimas gracias. Gracias. perfectly. Uh, thank you. hello everyone. And good morning. First of all, we wanted to thank you because it was great for us to participate in this amazing project. We are very excited about it and we hope eh, you enjoy this presentation. Eh, antes de nada, muchísimas gracias por la presentación que nos habéis hecho y por contar con nosotros en este proyecto tan chulo. Que estamos muy contentos de... Eh. Estamos muy contentos, sí. We have a third component in our uh, family now and if you heard something like a baby crying, is uh, him. It's eh, tenemos ahora un, un niño con nosotros uh, desde hace tres meses, que es nuestro bebé. Si lo estáis viendo, es eh, él. Eh, eh. Decíamos que muchas gracias por la presentación y que estamos muy contentos de participar aquí. Que esperamos que disfrutéis la presentación. Eh, nosotros somos Marina y José María, como ellos bien han dicho, estamos trabajando actualmente en la Universidad Técnica de Múnich. Pero antes de decir una sola palabra, before I said anything, we need to make a break. Could you please hold him? Yeah, it will be better. Yeah. He will come back. He will come back, we promise. We need to make a break and make an statement. Os tenemos que decir algo muy importante. Esperamos que estéis muy atentos durante esta presentación porque hemos incluido un truco en ella. There is a trick in our presentation, so please pay attention because we will solve it at the very end. Al final, la vamos a resolver. Ese truco es que alguna de la información que os vamos a presentar va a tener algún error o va a ser falsa. Así que sería ideal que tuvieseis un papel y un boli para poder apuntar. ¿Cuál creéis vosotros que está siendo la información incorrecta? As I said, there is a trick in the presentation. It means that at some point we will say something that is not accurate or maybe false. So it will be great if you could take a piece of paper and a pen or a pencil and write down which information that we are saying you think is wrong or false. Is it okay? Did you hear it? I hope so. I can't see you, so are you listening? Yes, uh, perfectly. Thank you very much. Right, uh, so I, going. I, I like your challenge. We are uh, with a lot of attention to you. <laughs> okay, continuamos so, then. Thank you. Basados en las preguntas que nos habéis enviado, que han sido súper interesantes, hemos realizado esta presentación esperando responder la mayoría de ellas. So, Spanish students sent us some questions and based on those questions that they sent, we made this presentation trying to answer most of them. Let's see if we managed to, to answer them. If not, at the very end, you can ask more questions. Uh, ya sabéis que al final de la presentación, si queréis, nos podéis hacer todas las preguntas que queráis. Si tenéis alguna más que no hayamos contestado, ¿vale? Mirad, antes de nada queríamos decir quiénes somos nosotros, porque claro... Se dice mucha información, pero como que a veces no tenemos muy claro todos los lugares de los que estamos hablando. Tanto José como yo hemos estudiado o trabajado en distintos puntos de Europa y eso ha sido muy enriquecedor porque eso te ayuda pues, a tener conversaciones con gente de otros países, a debatir sobre ciertos temas y siempre el cambio climático es un tema, de, es un tema central entre investigadores. As they said before, Jose and I, we've been studying and working in many different places in Europe and we wanted to put it in a map so we have an overview of it for you to, to understand how important it was for our career to have these experiences in different points in Europe so we could discuss with other researchers about different topics and always the climate change was one of the main ones. Of course, we all are very concerned about it So we are trying to help as much as possible to stop the, the climate change. Eh, Podéis ver en la línea negra los lugares en los que he estado yo y en la línea azul, en la línea roja, en los que ha estado José María y actualmente ambos estamos en Múnich. Eh, we are both currently in Múnich. Así que bueno, vamos a poner sobre todo para los no extremeños que están atendiendo a la charla, a Extremadura en el mapa, ¿verdad? En el mapa de Europa que habíamos visto antes, Extremadura está ahora marcado en negro. Los extremños lo conocemos perfectamente. Y en el mapa de la izquierda, que es donde está todo el mundo, es donde vemos eh, la localización europea. So as you can see, in the right side there is the, the Europe map which was before, and uh, in the with the black shadow we can see Extremadura, which is our region. We hope you visit us at some point. And then in the left side we can see a world map, in which Europe is also in a square. En ese mapa mundial vemos distintas zonas, ¿verdad? Tenemos el Ecuador, que es la que está en el centro, la zona subecuatorial, la zona eh, subtropical y después los polos. Es tan fácil eh, ver un mapa así que sería ideal que para el cambio climático tuviéramos la receta, ¿verdad? Y pudiésemos decir, en el Ecuador las cosas están cambiando así, en las zonas tropicales está cambiando así, en los polos así. Y a veces tendemos un poco a eso. I was saying that when we see this world map with those different regions, it would be ideal to have um, like a, the perfect solution. What is happening in the equator? Oh, this is uh, equator. Well, uh, this is happening here. This is happening in the tropical regions. This is happening in the polar area, and that's something that we used to do uh, because it's easy for us to make big groups and summarize the consequences in those big areas, but those are so big that in most of the cases it's not very accurate, sadly. Mirad, muchísimas de las propuestas que se... o, o muchísimas de las investigaciones que se hacen eh, sobre el futuro de nuestro planeta y también las predicciones eh, se han agrupado, se han agrupado muchísimas veces, pero el ejemplo del que yo voy a hablar es de un libro que se llama Hay futuro, visiones para un mundo mejor. Y en este libro de 2013 se agruparon muchas de esas predicciones. Y cuando las tenían todas delante, dijeron: Vamos a ver qué tienen en común. Y vamos a ver qué información podemos sacar de toda esta investigación. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pues las ponemos todas juntas. Y de ahí vamos a sacar conclusiones. I was telling that there is a book from 2013, en la que se pusieron many, many muchas predicciones sobre el futuro de nuestro planeta, porque si se them together, it was era más fácil tener una and then y luego find conclusions encontrar conclusiones o repeticiones en las predicciones para so have tener declaraciones El punto es que de todos los modelos globales que se diseñaron, había una amplia gama de resultados. Eso sí, una gran certeza que se ha escrito, vamos, sobre piedra. El calentamiento de la tierra es debido al CO2 causado por la actividad humana y originará grandes cambios, sobre todo en el agua, en las regiones áridas de la tierra. Eso está 100% comprobado. After reading all this research, it was difficult to get a solid conclusion, but there is something that we know for sure. It is that the co2 uh, the, the increase of co2 that we are having now in, in our planet it's los of the humans and it's mainly affect the uh, the dry areas in our planet and it will be um, affecting dramatically to the water disponibility for humans in the future so aparte de todo eso es lo que clara claramente eh, podemos cerciorar en Extremadura tenemos muchos tesoros. Es una región, como todas, que merecen ser conservada, ¿no? Pero aquí vamos a, a destacar los tesoros que solo nosotros tenemos. Mira, si hiciéramos una lista de todas las regiones españolas y, veíamos, y viéramos la superficie terrestre con espacios protegidos, veríamos que Extremadura está en la posición número 6. De todas las de España somos la número 6. Tenemos 88 espacios protegidos. En el mapa de la izquierda podéis ver con colores las áreas que están en Extremadura protegidas. Obviamente nosotros no tenemos áreas marinas protegidas porque no tenemos costa, ¿verdad? Pero tenemos pues espacios protegidos de la Reina Natura 2000, parques nacionales, otros parques, monumentos naturales. Um, I was saying that as you can see in the right side, it's again Spain and Extremadura with the black shadow. And on the left side we have a Spanish map, in which we can see different areas that are protected. If we put together all the Spanish communities and organize them from the top to the bottom, uh, from the one in which more areas are protected to the less, Extremadura is the sixth, which is quite good, uh, because we have 88 space protected. They are national parks or green areas, Of course, not maritime areas because we are not in the coast. Uh, but all those spaces are in our community and we always invite you to, to visit them as much as possible. Would be a great challenge to visit them all. Esos 88 espacios ocupan 316.490... Esos números tan grandes, ¿verdad? Qué difíciles son de, de entender. Yo cuando me dicen un número tan grande... No consigo abarcar en mi cabeza, pero ¿cuántos son 316.000 casi 500 hectáreas? No lo sé. Mirad, siempre se suele hacer una aproximación de que una hectárea es como un campo de fútbol, no como el que tenemos en el recreo, sea, un campo de fútbol profesional, de los grandes. Pues imaginaos 300.000 campos de fútbol puestos juntos. Toda esa área es la que en Extremadura tenemos protegida. Deberíamos estar muy, muy orgullosos de ello. Um, I wanted to emphasize about how sometimes when we hear about those big numbers, like uh, 300,000, uh, 300, uh, we can't imagine how big it is. Because that's the area that we have protected in Extremadura. And I was saying that in most of the cases, we used to say, okay, one hectare is more or less like a football, uh, it's not camp, a football playing area. Now I don't have the word in my mind. The point is if we can imagine all those spaces together and that's what we have in Extremadura protected. So we are super proud of it and is a good way of having an idea in our mind. Teniendo esto claro, después de haber hecho reflexión sobre todo el espacio que tenemos por proteger, se pensó cómo podemos ir a la acción, porque una vez que tienes la información tenemos que intentar llegar a la acción, ¿verdad? Eh, se reunieron eh, investigadores eh, especializados en cambio climático y es muy interesante ver cómo eh, una de las principales opciones que se consideró esencial es la educación. En, en Extremadura tenemos muchas áreas rurales y tristemente en esas áreas rurales hay muchas personas que no tienen acceso a la educación y eso hace que no tengan la información suficiente para que ellos protejan su entorno, porque claro, si tú vives en un entorno que debes proteger, que tienes especies que son muy especiales, que son típicas solo de esa región, pero tú no tienes la educación o la capacidad para cuidar de ello, al final no va a ser va a ser muchísimo más trabajo si tienes que tener a gente externa siempre llegando a tu área a protegerla, ¿no? Entonces, el programa tenemos un programa ahora desarrollado en Extremadura con financiación internacional que lo que hace es fomentar la educación en áreas más rurales de nuestra región para que sean las personas que viven en esa zona las que son conscientes de la importancia de cuidar su entorno y así estar preparados para, si el cambio climático afecta a las especies que están en ese lugar, ellos tengan herramientas para afrontarlo. Estaba uh, that que, sabiendo la area that que tenemos en Extremadura que debería ser protegida como of course all the world but we are not focusing in our region um uh, experts get together and they decided that education is the main point to to address uh so one of the things they made was trying to increase the education of people living in rural areas because in those areas people normally don't have access to education and they are living surrounded by very very uh, great species very specific from their area and they don't know how to take care of it or they don't know what to do if uh, there are some changes in the climate and some uh, species die uh so having more education in those areas for these people that can take care of their own surrounded environment uh, will help us to to fight together against the big changes Nosotros, desde nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Esta es la canción que hemos oído millones de veces. Reciclar. Es que reciclar es lo que todo el mundo dice. Es que siempre oímos hablar del reciclaje. Otra vez nos van a hablar del reciclaje en esta charla. Va a ser muy breve. Sabemos que sois expertos en reciclaje y que vuestros profes y maestras os han enseñado todo lo que tenéis que saber. Pero veréis, nosotros queríamos hacer énfasis en algo muy especial y es que tenemos que tener mucho cuidado con los bulos, sobre el reciclaje y sobre todo, pero sobre el reciclaje también. Mirad, si yo oigo, a los niños no les preocupa nada. De momento yo digo, uy, pero ¿quién ha dicho esa barbaridad? O si yo oigo, el agua disponible es infinita. Tú puedes abrir el grifo y tenerlo abierto y no pasa nada porque es infinito. Yo diría, estás muy equivocado. Si yo oigo... La basura de reciclaje se mezcla, debería de sorprenderme igual y decir, pero bueno, ¿de dónde he sacado esa conclusión? Y decir que la cadena de reciclaje comienza con nosotros, somos el primer paso, pero después continúa con la recogida, la separación profesional en planta y la transformación de los envases. Eso significa que si yo me confundo y sin querer tiro una botella de cristal en un eh, contenedor que es de plástico... Bueno, debo sentirme culpable porque me he equivocado, pero tampoco en exceso porque cuando lo recojan y lo lleven a planta, de manera profesional, lo van a separar y van a poner cada residuo donde debe estar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero siempre tener en cuenta que somos el punto número uno de la cadena, que después es muchísimo más larga. Y sí es verdad que alguna vez pues, se difunden bulos porque se ven imágenes de sí, porque en este camión se mezcló todo. Pero claro, eso es como si... Porque un día nieve en Extremadura, dicen, es que en Extremadura nieva siempre. Bueno, hablo del sur porque en Badajoz no suele nevarnos mucho, en el norte sé que sí. Pero quiero decir que el hecho de que algunas cosas hayan pasado puntualmente una o dos veces, no quiere decir que sea la norma, ¿no? A todos nos pasa. Yo a veces digo una mentirilla un poco pequeña y eso no significa que yo sea mentirosa. Siempre. Si alguna vez alguien recogiendo la basura se ha equivocado y mezcló todo... No quiere decir que eso se haga siempre, ¿vale? Tenemos que confiar en que en, el, en la planta de, de reciclaje, ¿eh? ellos lo van a separar y lo van a transformar para que tengamos envases nuevos con los mismos materiales. Uf, ahora tengo que traducir un montón. I've been talking for so long. I'm sorry if you got bored. I hope you didn't. Uh, maybe you're learning some Spanish today. I was telling them, that again in this presentation we are talking about recycling i know you are an expert out of it that your teachers have been talking about it thousands of times and you perfectly know where to put every uh garbage we have make sure those colors are based on the spanish government because every country is different uh so this is only for spain but it, it's okay maybe it's also interesting for you to know that i was telling them that if you hear kids doesn't care about anything you would be very surprised because it's a clear lie also if you hear about oh the water we we have it's endless you can use as much as you want it doesn't matter if you keep the tap open the water never end will never end that's a clear lie right so we should be surprised as well if you hear that the, the garbage that we are putting in the recycling con uh, contents is mixed because it sometimes could happen, but uh, it's not common at all. And, and if you make a mistake and you put something in an incorrect one, you shouldn't, be, uh, you shouldn't feel very blame of it, because at some point, the experts will take it We'll take it to the, um, uh, how is it called? Recycle um, industry where they separate them and then they will transform them in, in new materials. So it's our task to divide the garbage we have in the proper context, but we need to trust on the professionals that will do it after that and make sure that, and, and be quite, sure that we are the first um, step in this long chain but at the very end there will be people or machines that will separate them properly and it will be always made properly otherwise it will be discarded okay that's something that we wanted to emphasize based on your questions ahora qué podemos hacer aparte del reciclaje? Mira, sabemos que reusar refrenaría el cambio, porque si nosotros creamos, creamos, creamos, un vaso, otro vaso, otro vaso, otro vaso, cada vez que producimos uno, eh, estamos liberando, bueno, lo que llamamos la huella de carbono, ¿verdad? Estamos generando eh, muchísimo más prejuicio a nuestro planeta y por eso, reutilizando los materiales, tendríamos que invertir muchísima menos energía. Algunas personas dicen, es normal que el clima cambia y es normal que el planeta vaya cambiando, cambió desde el principio de la historia. Mirad ahí veis en el número uno cómo los continentes estaban formando un supercontinente Pangea del que ya habréis oído hablar y como en el número dos en el Triásico fue cambiando y en el número tres en el Jurásico y después en el Cretácico, hasta el mundo que tenemos hoy en día. We really know that the, our planet has been changing from the beginning of its existence As you can see here at the beginning, uh, we know about the Pangea continent, and then the Triassic. It changes a little bit. We can see it with the number two, and then on number three. We have the changes in the Jurassic. At the very end, in the number four, in the number with the number five at the very bottom, we have the planet uh, nowadays, and it means that it will keep changing, even without the humans. Incluso si los humanos no estuviésemos, nuestro planeta seguiría cambiando. The point is. El problema es que por los humanos el cambio está acelerado. No es que el mundo no fuera a cambiar. Si los humanos no estuviésemos, el mundo seguiría cambiando, los, plan los uh, continentes se seguirían moviendo, probablemente eh, la temperatura seguiría cambiando, pero en esta gráfica podemos ver en la línea azul clarito, ¿Qué pasaría si no hubiera? ¿Cómo se cree? ¿Cómo se predice? ¿Qué sería si no hubiera humanos? Y hay cambios bastante drásticos porque hay muchos picos, como veis, pero siempre se está moviendo en torno a una constante. You can see here in the in the light blue a line in which the they represented the prediction of the changes on earth based on uh, events without humans. It's changing a lot, sometimes very drastically, but... They are always surrounded uh, a middle line, which is zero. Uh, and when we include the, the human um, effect, which is in purple, we have the red line, which is the real numbers we have nowadays, the observed one, that increased it drastically, uh, especially uh, after the, the use of combustible co uh, combustion. Como hemos dicho en el azul clarito, vemos qué pasaría si no hubiese humanos o cómo se predice que sería así, ¿vale? Sin embargo, en la línea lila tenemos cómo los humanos estamos afectando a esa línea azul, que nos está dando como resultado la línea roja. Como veis, todo va muy tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo y cuando llega la revolución industrial y el uso de los combustibles, ¡pum! Hay un, un aumento eh, clarísimo en los cambios en la temperatura según el ipcc que es el panel intergubernamental de cambio climático de las naciones unidas que son expertos que se juntan y de, de, sobre todos estos temas ellos consideran que es innegable que este cambio eh, está provocado por, por los humanos according to the IPCC eh, it's completely clear that it's a, it's a human blame this, this huge change From now on, jose will keep talking with you. A partir de ahora, dejo a, a José continuar con la presentación. Vamos a hacer un cambio rápido. Volve al final. Well, uh, bueno, como ha dicho Marina, eh, el IPCC es un panel de expertos que se reúne periódicamente cada cuatro o cinco años. Y ellos determina eh, cómo, cómo se, qué cambios se están produciendo, en qué medida, eh, si hay algo que afecte eh, más o menos al, al clima, qué, qué pasos se pueden dar para que eh, se pueda mejorar y para que no se siga aumentando esta, esta, esta tendencia. Y al mismo tiempo también eh, se trabaja en cómo va a cambiar en el futuro. Bueno, a ver, esto es bastante relativo. Eh, los científicos no trabajamos con verdades absolutas, como, como ya ha mencionado Marina, y nos dedicamos a sistemáticamente a dudar de todo. Y uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar aquí, es cuando dices cómo va a cambiar el clima, aún no se sabe. Sabemos cómo ha cambiado eh, desde, desde la revolución industrial hasta el periodo de, de 2000. Ahí mostramos más o menos en 1,1, eh, 1,2 eh, grados más con respecto a al periodo eh, de referencia en 1800-1950, ¿vale? Entonces, eh, es bastante más de lo que eh, nuestros antepasados en la edad industrial, en la época de la revolución industrial, hicieron. Eh, y es bastante, este crecimiento es bastante eh, exagerado, bastante exponencial. Entonces, eh, el escenario que se prevé que puede llegar a pasar estos próximos años, si seguimos al nivel que estamos, es de 1,5 grados más, eh, ...de calentamiento. ¿Qué pasa? Que no sabemos cómo va eh, la sociedad a cambiar de aquí a 200 años más o a 100 años más. Entonces, lo que hacen los expertos es considerar todas las posibles opciones... ...considerar qué pasaría si los humanos siguen comportándose tal y como lo hacen a día de hoy... ...si aumentan las emisiones de CO2 o si las disminuyen. Y en función de eso se, se fija la tasa. Eh, al nivel que estamos hoy en día... Eh, es bastante probable que en los próximos años lleguemos al 1,5 que, que marca la gráfica. ¿De acuerdo? Como veis aquí. Entonces, eh, ahora cada vez es más difícil revertir el proceso. O sea, eh, darle para atrás al, al botón de rebobinado y volver al anterior. Eh, cada grado que va sumando, cada es, es más es difícil porque es a nivel planetario. Estos no son medias de, de lo que pasa en, en Montijo o lo que pasa en Mérida. Estos son eh, medias globales. Entonces, hace falta mucho, mucho esfuerzo para cambiar una décima de grado, ¿vale? Y 1,5 grados, pues imagináis lo que, lo que supone. Entonces, como he dicho, bueno, pues hay distintos eh, escenarios y los hay más pesimistas y los hay más optimistas. Y aquí veis el rango en el que se maneja, ¿vale? Eh, you can see in that uh, figure of uh, the, um, the different scenarios that uh, the IPCC uh, panel government uh, are considering. is of course, uh, known up to now, And they are considering different scenarios according to how the um, human being is behaving uh, from now on so if you are for example uh, doing a lot of more um, emissions into the atmosphere next uh, years you are going to have a, or you are going to be in this red X scenario that is the most pessimistic one if you are going to do uh, great and you are going to uh, go towards our most egalitarian uh, society, you can uh, decrease the emissions of uh, CO2 and you can uh, do better. Uh, now we are in approximately uh, 1.2 uh, uh, degrees more than during the industrial revolution. And um, according to the plans for the experts in the next years, if everything continues the same, we are going to reach the 1.5 uh, degrees. Uh, but the problem is that every degree is uh, counting more and more and more. And this is uh, becoming uh, exponential so it is uh, important to to revert the situation uh this is uh, again in the midterm if we don't do anything and we go just until the uh, auto uh, the the and be the best uh the bad scenario so i think that is uh, important that we uh, were aware of this is not going to be mediate it has to be something that we do uh, with a lot of time en esta gráfica veis lo mismo que se ha visto en la anterior, pero en vez de estar en este periodo, que es el, el periodo actual, ya estamos un poco más en el futuro. Y se ve como eh, incluso aunque ahora mismo a día de hoy decidiéramos eh, dejar de, de emitir CO2, el proceso no va a ser inmediato. Tenemos que seguir eh, igual durante eh, algunas décadas al menos para que este proceso empiece a bajar, empiece a disminuir. Eh, ¿Qué pasa con esto? El problema que hay a día de hoy es que eh, muchas veces nos enfrentamos a, un, a una elección. Y es como en plan, eh, decidimos si queremos seguir creciendo lo mismo económicamente, ser ricos y movernos en coche y comprar todo lo que queramos, o tenemos que ir hacia un sistema más igualitario, eh, como, a, como hay en otros países, que eh, del, del, si están en vías de desarrollo ahora, que están apostando más, por ejemplo, por, la, por todo mucho más sostenible. Eh, en Costa Rica, por ejemplo, están... A, están apostando mucho por el turismo de manera sostenible, el uso de energías alternativas y todo esto. Entonces, tenemos que decidir qué modelo nos gusta más. Por supuesto, nos encanta tener el móvil último modelo o un ordenador o una televisión de plasma en el salón, pero tenemos que decidir si queremos realmente esto o simplemente nos deberíamos conformar con algo menor, ¿de acuerdo? Con tal de salvar al planeta. Eh, los cambios que se ven o los que apreciamos no son eh, los de un ejecutivo sentado en Nueva York mirando por la ventana. Tenemos observatorios a lo largo de todo el planeta y estos observatorios están en sitios muy, muy, muy remotos del planeta para que no haya interferencia eh, del tráfico, no haya interferencia de ninguna industria cercana. Entonces, eh, en esos sitios en los que se supone no debería de haber ninguna influencia humana a, a, eh, todavía, se sigue viendo cómo el contenido en CO2 está aumentando exponencialmente, como dije, muy, muy, muy de manera muy, muy dramática, como veis aquí. Y eh, esto simplemente es que el, el observatorio que había en Hawái eh, a mediados del 2010, 2020, durante el periodo de 2015 aproximadamente, se ha, ha cortado la, la, el estudio y a partir de ahora lo coge este, esta otra isla, Tasmania, pero vamos, viene a, a significar lo mismo. Son sitios que están muy, muy alejados de todo y aún así en el planeta como a nivel global se ve que efectivamente están aumentando la, la concentraciones de CO2 in this map you can see two really really isolated uh, areas in that there are not uh, influence of uh, any external uh, pollution of CO2 or traffic or uh, industrial activity but even so you can see how in these remote areas that are like a reference sites you can see the increment in the in the CO2 concentrations during all this period And they are just replacing this in Hawaii by this one in, in Tasmania now. But you can see that even, even for these remote areas, you can see the, the uh, strong increase in the CO2 concentrations. And we have to decide which model, as I said before, uh, the model that we uh, want to choose for the next uh, few years. We have to choose if uh, we want go, uh, a more to go to towards more sustainable um, activities with more equally uh, or sharing uh, the, the richness of the planet uh, for all or we can uh, follow in the same or keep on in the same uh, scenario than now just uh, behaving badly and, and doing something that they, okay could be really really good for you in the in the short term like having a, a new car like, like uh, every every year but uh, it's not really sustainable for for the planet so we have to decide uh, these are the global emissions are quite uh, similar to what uh, Marina says uh, before, but I think it's quite interesting to see how the human activity in the last uh, century, in, in the, even in the last half century, in the 50, in the 50 last years, has been uh, increased a lot, and of course there is not uh, equalitarian in all the world, uh, United States, uh, the Eur European um, area, and also China are um, polluting more, this is true, pero uh, el problema uh, es que, incluso uh, si no se producing en China o en Estados Unidos, se same and it's y the la concentración de CO2. So, eh, estas son las emisiones por cada región del mundo, como veis aquí. Y aquí lo, lo, lo divertido o lo, o lo curioso de ver es cómo, al principio, hasta que no ha habido revolución industrial, no ha habido emisiones de CO2 o eran eh, bastante residuales pero eh, desde la revolución industrial ya se ha empezado a subir, pero mira, en los últimos 60-70 años se ha producido una, un incremento del CO2 sin igual, eh, muchísimo más que en toda la historia de la humanidad anterior, eh, con lo cual es innegable que, que la culpa la tiene el ser humano. Y aquí podéis ver cómo no todas las regiones, como yo he dicho, esto no es un, un problema igualitario, eh, es igualitario en el sentido de que afecta a todas las regiones del planeta por igual, pero no es igualitario porque los causantes no están sufriendo las consecuencias más que, más que otros, al revés. Dependiendo de su situación geográfica, puede ser, por ejemplo, que Estados Unidos eh, solo últimamente está notando los efectos eh, por culpa de los huracanes. El resto del tiempo, pues, se va a otros países a lo mejor que no tienen tanta culpa pero que sin embargo lo sufren. Eh, aquí veis, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos y China son los que más contaminan con diferencia, pero aún así, ya digo que afecta a todos por igual. And this is a map That you can see from the uh, warming of the planet during the last uh, 16 uh, years, 60 years. So you can see that not all in all the regions uh, the warming is in the same way, and this is uh, problematic because uh, even if you are not polluting, you can be you can suffer the the consequences of the climate change and the disasters and all that. And Podéis ver aquí, por ejemplo, el mapa de, del calentamiento a nivel planetario durante los últimos 70 años, 60-70 años, y podéis ver cómo eh, no se está actuando de, de manera igual en todos los lugares del planeta. Eh, hay, otra, hay algunas regiones que son más sensibles que otras, y el problema de esto es que, por ejemplo, eh, la Antártida es bastante sensible, la, el polo norte también es bastante sensible, y hay grandes masas de, de hielo aquí. Si esto se deshiela, esto afecta a toda la circulación eh, marítima del planeta, o sea, que es bastante problemático hay que pararlo, claro. Uh, these are the changes of uh, the temperature for uh, Europe, and you can see that it's not, uh, of course, uh, the same for all the places. Uh, we are sharing, well, in this talk there there are a few groups from the Mediterranean area, so we have uh, people from Turkey, we have people from Italy, from West Spain too. And we can see that in the, in the Mediterranean area, and things are going to be quite quite similar. Okay, it could be that some points of the Mediterranean areas having different behavior, but it could be uh, due to a lot of uh, reasons, even uh, changing in the in the sampling or something like that. But you can see here this is uh, the annual mean of the temperature, and everything is going to become warmer or almost everything. Uh, but uh, in the in the north of Europe they are going to uh, feel more the effects of that because up to now there is a cold uh, climate under there but in the, in the future it could be that it's going to become a little bit uh, warmer uh, this is during the winter and in winter uh, everything is becoming uh, warmer also in the, in the north of Europe less in the, less changes can be appreciated in the Mediterranean areas and uh, finally in the summer you can see that uh, this is going to affect uh, to all the Mediterranean area too And uh, winters are, uh, sorry, summers are becoming even drier than now. And they are becoming more and more uh, uh, hot. So this is not a good news for Mediterranean areas. En estos tres mapas que veis aquí, podéis ver cómo cambian las temperaturas uh, durante este periodo de referencia. Y aquí tenéis la media anual, aquí tenéis el invierno, y aquí tenéis el verano. Y podéis ver cómo, eh, como he dicho antes, no afecta igual a todas las áreas. Entonces, el cambio climático es bastante eh, específico de cada sitio. Podéis ver, por ejemplo, que en el, las medias anuales hay zonas como el norte de Europa que van a tener más eh, calentamiento. Luego, por ejemplo, en el invierno, nuestra área mediterránea no está muy afectada realmente porque, bueno, hay un ligero calentamiento, pero casi casi inapreciable. Hay algunas áreas que sufren un cierto eh, enfriamiento, pero bueno, esto puede ser también... Debido a, no, no tengo muy claro porque no he ido punto por punto viendo qué, qué es lo que puede pasar Pero puede ser cambios en el muestreo, etcétera, etcétera En la forma en que toma los datos, etcétera, etcétera. O incluso que es verdad que hay sitios que no están siendo afectados eh, Luego finalmente este es el verano Y en el verano como veis pues no hay buenas noticias para los que vivimos en la zona mediterránea Que ya nuestros veranos son bastante sofocantes Y en el futuro se espera que va a ser incluso más Entonces esto es lo, lo que tenemos durante el, el verano Uh, regarding the rainfall, uh, we can see the same differences. We can see that everything is becoming drier in the Mediterranean areas and even in Central Europe, but it's becoming uh, more humid in the in the north of Europe. So this is funny because when I went uh, to Ireland, I was discussing with some experts on there and they were uh, looking at me surprised, like saying, no, no, we are having here more rainfall. And I say, mm, that is true and it's true, okay? These are uh, these uh, squares or this grid is just uh, every point is the, the mean of every every place so that's okay um, Some places are uh, becoming more uh, drier sometimes are becoming more humid eh, Aquí podéis ver las tendencias de la precipitación antes hemos hablado de temperatura esto es la, las lluvias Y como veis la zona mediterránea se va a volver más seca más aún más seca todavía Incluso el norte, por ejemplo, de España, en Galicia y en Portugal, se va a volver también más seco. Eh, la, toda la zona mediterránea. Luego, por ejemplo, en, en Centro Europa, donde estamos nosotros ahora, por ejemplo, viviendo aquí, también se está convirtiendo en algo más seco. Está lloviendo menos y está nevando menos. Eso es cierto. Y, y es divertido en... Bueno, de, no sé si puede llamarse divertido, pero cuando yo estuve viviendo en Irlanda, hablaba con algunos expertos acerca de lo que, lo que pasaba en Irlanda. Claro, yo le, venía con mi... Eh, percepción errónea de, de que en España estaba eh, convirtiéndose en más secos y claro, debería ser esto a nivel global. Y ellos me decían que no, que no, que allí en Irlanda ellos están notando que cada vez llueve más. Entonces, como veis, esto cambia dependiendo del área en la que nos encontremos. Otros cambios que pueden producirse son los cambios en, en especies, la distribución de especies. Ahora vosotros vais al, al bosque o vais a la dehesa. Y podéis ver, por ejemplo, un montón de encinas, eh, alcornoques, pinos, ¿vale? Aquí tenéis que cada uno de estos eh, colores representa un árbol diferente. Por ejemplo, este marrón clarito, esto es eh, encina, ¿vale? Y podéis ver cómo ahora mismo, en este periodo, está distribuido de esta manera en España. Pues, por culpa de los cambios climáticos, teniendo como como hemos dicho, hay varios escenarios que pueden ser desde más pesimistas hasta más optimistas. Aquí tenemos unos moderados, o sea, tenemos, hemos cogido el del medio... Y hemos, eh, le hemos dado al, al botón de, de avanzar la película, ver qué pasa en 2070-2100 y veis cómo casi toda Europa se va a cubrir de lo que es ahora eh, bosque mediterráneo, ¿vale? Porque las circunstancias van a cambiar muchísimo, entonces incluso por ejemplo veis aquí que hay algunos eh, árboles que prácticamente van a desaparecer de Europa, se van a restringir muchísimo Entonces esto todo es cambio o producto del cambio climático In these two maps, you can see the comparison between the current uh, situation now, nowadays, and how it's going to be in the future, okay? Taking uh, a moderate uh, uh, warming. And you can see how one, one, each one of these colors are representing different species of uh, uh, trees. And you can see, for example, in the Mediterranean area, is quite uh, well determined by these oaks, okay? But in the future, you can see that almost all Europe, even central of Europe, is going to be dominated by these Mediterranean uh, trees. And this is because of the uh, warming and the, the climate change effect is giving you more temperature during the, the year. Here, for example, in France, and you can see that this uh, oak is going to be, live really, really comfortable here in the, in the north of, or in the center of Europe. Nosotros aquí en, en, en la Universidad de Múnich estamos estudiando cómo afecta, eh, bueno, cómo, cómo afecta el polen a las personas, ¿vale? Y estamos intentando medir la, la concentración de polen de manera automática. Pero lo que voy a hablar hoy es cómo afecta el CO2 al polen. Bueno, pues eh, lo afecta incrementándolo. ¿Por qué? Porque el CO2 es un fertilizante para las plantas. Entonces, más CO2 significa que hay más plantas. Y el CO2 también sirve para que las plantas, como he dicho, no que solo que haya más plantas, sino que además estas plantas crezcan más. ¿De acuerdo? Más CO2, más plantas. Y encima se produce más polen. Como consecuencia, como sabéis, el polen eh, sirve para la reproducción de las plantas. Entonces, más polen en el aire también significa que va a haber más plantas, porque la eh, polinización va a ser eh, más satisfactoria. Va a, va a aumentar el número de plantas. Y además este CO2 hace que las plantas crezcan, como he dicho, se vuelvan más grandes. De acuerdo, entonces, aparte de eso, también tenemos que el incremento de la temperatura produce que las plantas están polinizando durante más tiempo. Consecuentemente, el aumento de CO2 va a provocar que el polen en el futuro aumente. In this figure you can see how the CO2 concentration affecting the pollen concentration. And pollen concentration is important because it's a es uh, is provoking a lot of allergies in people y este incremento de CO2 provoca también más plantas, provoca que estas plantas these plants más grandes y estas plantas que son más grandes se pollinating durante más tiempo. then uh, el the polen is aumenta en el futuro. Vamos a intentar esta esto para este final, ¿no? Sí. ¡Hola de nuevo! Al final de todo, queríamos contaros esta pequeña historia, no sé si algunos la conocéis. Mirad, cuentan una leyenda, obviamente ficticio, sí. que había un fuego en la selva y todos los animales empezaron a huir del fuego, corrían de él. Pero un colibrí cogió un poquito de agua y empezó a correr hacia el fuego. Y cuando un elefante le vio, dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice el colibrí, pues estoy llevando agua para apagarlo. Y dice, pero si es que tú eres muy pequeño. No puedes hacer nada, eso es una locura. No vas a pagarlo. Y el colibrí le contestó: Bueno, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano. We wanted to finish telling you a short story uh, about, um, a, a, about the honeybird and an elephant. It says that there was a big fire in the forest, and all the animals were escaping from the fire, running uh, very scared of it. But there was one honeybee, honey, honey, honey bird, bird that uh, was flying to the fire with some water in his uh, mouth. Yeah. And an elephant saw him or her and said, what are you doing? And this uh, bird says, well, I will try to extinguish mitigate the, fire. the yeah. fire or extinguish it. And the elephant said, but you're so little, you won't manage to do it. That's crazy. Stop doing it. And he said, no, I'm doing all I can." All I can, and I will keep doing it. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aunque sea muy poquito, no vamos a apagar el gran fuego, que es el problema del cambio climático. A veces incluso nos podemos sentir impotentes porque sabemos que es un problema grande y que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Jo, es que yo solamente puedo reciclar. El... Bueno, pues ese poquito ya es importante. Todo cuenta. Todos tenemos que hacer pues lo que está en nuestra mano. Ahora resolvemos la superincógnita. Sí. Quizá a muchos se os ha olvidado, otros eh, habréis apuntado alguna cosa. Otro, bueno, queríamos deciros que realmente eh, la información errónea era esta diapositiva. We wanted to solve this quiz we made at the very beginning. I don't know if some of you missed it. Uh, we said that we would lie about something, and the really lie was this one. We didn't lie at all. Everything is right. We wanted to have you paying attention and thinking, is it for real? I don't think so. I think it's not accurate because that's how scientists used to listen to other people. It's not that you are not trusting us, mm -hmm. but you need to be thinking all the time. Mm, I should look for more information. Mm -hmm. I'm not sure if this is really accurate. I hope you enjoyed it. Como hemos dicho antes, el, la diapositiva incorrecta de esta era la que dijimos que había una incorrecta. Todo lo que hemos dicho es cierto, todo lo que hemos dicho es correcto, está contrastado. Eh, lo que queríamos provocaros es la misma sensación que debe tener un científico a la hora de evaluar a una persona que le está hablando. Tienes que tener siempre, por supuesto, sin no por desconfiar, o sea, no se trata de desconfiar por desconfiar de lo que te está diciendo la gente, pero tienes que dudar, tienes que intentar tú luego profundizar en lo que te están diciendo. Tienes que intentar tener siempre una mente curiosa. Eh, vosotros ahora mismo, por ejemplo, sois niños. y Tenéis esa curiosidad por intentar aprender más. O eso tenéis que mantenerlo a lo largo del tiempo. Tenéis que, lo que os digan vuestros mayores, sí, vale, le confiáis, pero buscáis información. Porque la información al final os hace poderoso. Y muy importante, quien haya escrito algo, significa que debe profundizar un poquito sobre ese tema. Porque si ese tema te ha hecho dudar, quizás teniendo más información lo vas a tener mucho más claro so now if you wrote down something it would be nice if you look for more information because if... it means that you are really really doubtful about this point yeah and you probably need more information to be really really uh, sure, aware of something I hope you didn't feel bad. espero que nos haya molestado pero a partir de ahora recordad que cuando alguien nos cuente algo siempre puedes decir vale muy interesante no dudo de ti, ti Patty de mano bueno. sorry Matti lemane, Matti. ¿Qué? Os estamos dando un aplauso, Marina. Estamos... Ah, Mucho porque no podíamos. We couldn't see you, sorry. Oye, estamos, estamos impresionados. <risa> <risa> <risa> Creo que queda... ah, bueno, no, ya da igual. Sí. Los los estamos todas las clases aplaudiendo. <risa> Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Bueno, yo, eh, Marina, José María, impresionado, ¿eh? Impresionado con la presentación. Muchísimas gracias. Eh, que, muchísimas gracias por, de corazón por el esfuerzo, porque hemos visto todo lo, lo, lo bien preparado que, que nos la traíais y yo como docente, pues tan didáctica para, para nuestros alumnos y con el sentimiento final que nos habéis transmitido, que me ha encantado que, que lo hayáis hecho con, con un cuento, ¿no? Y que con nuestra pequeña contribución, ¿no? Con nuestra granito de arena, podemos contribuir pues a esos datos que nos habéis, que nos habéis mostrado, ¿no? Y... A mí me gustaría subrayar conceptos importantes que, que nos habéis explicado. Por ejemplo, yo desconocía pues, que aquí en Extremadura tuviéramos ese gran tesoro. ¿no? Y yo creo que esto también es una cuestión cultural, ¿no? que muchas veces pues, no, no miramos todo la, todos los tesoros y todas las bellezas que, que tenemos. ¿no? Entonces, que miremos lo que tenemos, que, que lo valoremos y que nos sintamos que nos sentamos orgullosos, ¿no? Y conceptos importantísimos como el de, de, el de, el de Reusar, que, que ya lo seguiré profundizando con, con ellos aquí, aquí en clase, ¿no? Y que el cambio climático nos afecta a todos por igual. Creo que las gráficas pues, no, nos ayudan mucho a, a sensibilizarnos ¿no? y a ver cómo va evolucionando. Es difícil, como muy bien habéis dicho, hacer la, la predicción. Y, y bueno, vamos a ser optimistas yo soy optimista y, y sé que está en nuestras manos y, y que, esto, que esto cambia y, y ya con esta charla ya estamos haciendo como el colibrí claro. ese pequeño ese pequeño gesto sí. yo confío mucho, confío mucho en vuestro alumnos bueno, voy, voy a decir más, más o menos las mismas palabras, voy a intentarlo para agradecer a to Lucía Sorrentino, gracias miles For being here with, with us, a mi, mi Sofia Turka, Fatma, y al Teif San Isidro, a todos sus profesores, a todos sus alumnos, y por supuesto a mis, a mis alumnos de aquí de, de Sexto E y a mi compañera Rebeca, que también ha estado con, con nosotros. Thank you, thank you very much for your presentation. It is very well prepared, and we thank you very much for all the effort you have to put into it. Uh, I would like to underline important concepts that you have explained to us, such as the treasure that we have in Extremadura with the protected areas. In my case, I didn't know this treasure and I feel very proud of it. Recycling, reusing, climate change affect us all equally. The graphs have helped us a lot to become aware of how our area in Extremadura is doing. It is raining less and there is a slight warming. How nice to end with the reflection of a story. We are very grateful. Thank you very much. A big hug for you. Almudela, if you want to say some words. Well, as you said, I want to thank you. It's been a presentation. Did you hear me? Si sí te escuchamos, Almudena. Y bueno, Marina, nosotros eh, haremos alguna cosita aquí la, la clase y os haremos un regalito de, del trabajo que estamos haciendo. Si nos queréis plantear algún, algún, algún reto. Uh -huh. Teníamos una última diapositiva con un pequeño reto, sobre todo para después de las vacaciones, porque ahora nosotros también estamos un poco desbordados. Pero consistía, bueno, no sé si se sigue nah. viendo, da igual. Es simplemente que, que busquéis, es, otra vez emulando como tiene que trabajar un científico, ¿vale? Para que vosotros os sentáis científicos, que al fin y al cabo lo sois también, y busquéis información sobre un tema eh, en grupo o de manera individual, se los pongáis al resto de la clase y le hagáis ver qué importante es ese tema y, y que esa misma, aunque los compañeros, por ejemplo, no hayan trabajado en ese tema, también es importante el punto de vista externo muchas veces para darte cuenta de algunas cosas que no habías tú considerado. Entonces, eso también es importante. Y luego, finalmente, propongáis acciones que se puedan realizar. Obviamente no se puede realizar, vosotros no podéis montar, por ejemplo, un, un taller de, podéis montar un taller de reciclado, pero no podéis montar una planta de reciclaje. Pero bueno, cada acción cuenta, así que algo así. Eh, me, me encanta, José María. Pues algo haremos... Me, me gusta que con este planteamiento así, así científico yo creo que esa es la forma de que ellos, de que ellos tengan más acción ¿no? y, que, y que pasemos todos a la de que pasemos todos a la acción eh, aquí en el chat eh, eh, Rebeca que es mi compañera os ha dado la, las gracias y una de sus alumnas tiene una pregunta que si sabéis, ¿cómo se llama el programa de formación a la gente rural de Extremadura? Sí, lo estoy buscando para a ver que no lo tengo apuntado. Ah, pero... vale. Y los sí. alumnos del CEI San Isidro que están encantados y que les ha gustado mucho la... Bien. La presentación. A nosotros también nos eh, ha gustado muchísimo. Buscando cambio climático a Extremadura lo encontré. Eh, está financiado también por eh, un proyecto que están desarrollando en Noruega. O sea, desde Noruega nos están financiando en Extremadura. Pero lo busco y os digo el nombre concreto. Menos, ¿no? ¿Podem, podemos investigar sobre, sobre eso. Ya tenemos una tarea. Sí, mira, genial. Eh, preferimos deciros lo que hacemos seguro, 100%. ¿no? Eh, una de mis alumnas os quiere hacer una pregunta. Eh, Marta, acércate a la webcam. Apunta tu correo. electrónico. ¿Pregúntales? Eh, ¿Cuál ha sido vuestra... Más El... alta, Marta. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia favorita? Eh, de, ¿De vuestro trabajo? ¿Qué es lo, lo que más os gusta? Oh. ¿O la experiencia más bonita que hayáis tenido? Tú primero, yo primero. A mí eh, me encanta trabajar con malas hierbas. Entonces tuve la suerte de que mi tesis fue con las amapolas, que para algunos cultivos es una mala hierba. Y además me dejaron utilizar unos microscopios súper chulos que me permitía hacer imágenes en 3D y lo disfruté un montón. Porque yo trabajaba con el polen de la amapola y hacía imágenes en 3D y se las enseñaba a mis compañeros. Y eso fue fascinante. A mí me gusta mucho cuando...